Hola, soy Arnaud, enólogo de la Viña orchel Hoy te quiero presentar un vino increíble de la línea Orsa, el Orsa Cariñán. Un vino para nosotros especial, un vino fresco, un vino mineral, un vino con aroma complejo. Este vino va a acompañar todo tipo de comida, desde un pescado con salsa hasta un cordero graso. Así que disfrútalo.